Lo primero que escuché fue que pedían auxilio, lo primero que hice salir vi el humo y, y intenté ayudar a apagar el fuego. La verdad, bien, qué, qué es lo que se prendió fuego, qué pasó, no, no sabemos, pero al parecer fue que se prendió fuego el ventilador. Al funcionaba mal el ventilador. Eh, pero la verdad, no sé, la desesperación de... Querer apagar el fuego. Podría salir porque, por lo que ustedes pueden observar, acá la, la pieza esta tiene rejas. La otra, la puerta, da directamente al pasillo y ahí es donde se produjo el incendio. Sí, acá mismo fue. Y por tener la reja no, no, se nos complicó un montón en tratar de apagarlo, pero bueno, logramos apagarlo.